tutorial nosotros vamos a ver cómo yo puedo crear una cuenta de instagram nueva desde ya a partir de ya tener una por ejemplo yo tengo varias cuentas de instagram aquí en esta flechita me salen las diferentes cuentas de instagram que yo tengo miren me sale el novio 20 mi mundo 2010 y la novia 2020 20. entonces esas son cuentas que yo tengo de instagram con la con el mismo correo entonces simplemente si yo quiero añadir una cuenta Nueva de Instagram, yo le voy a dar esa flechita verdad que está ahí arriba desde mi perfil Y le voy a dar a agregar cuenta Cuando le dé a crear cuenta me va a decir Agrega cuenta, inicia sesión con una cuenta existente o crea una cuenta nueva O sea, cuando te habla de una cuenta existente es una cuenta que ya usted ha creado y se deslogueó Pero como queremos crear una cuenta nueva en este video simplemente le vamos a dar nueva y ahí le vamos a poner un usuario. Que sé yo, vamos a ponerle. Le vamos a poner a la cuenta salvador. 2020. 2020. Ok. No me sale sal punto Vamos a coger esa sal.vador. Está disponible. La tercera. Ahora le voy a dar a siguiente. Entonces simplemente inicia sesión fácilmente cuando una cuenta existente tus cuentas seguirán siendo independientes pero compartirán el inicio y la información de contacto o sea es lo mismo simplemente le voy a dar siguiente completar registro agrego una foto vamos a poner una foto cualquiera o sea vamos vamos a agregar esa foto de número porque no importa o sea en verdad siguiente guardar ya la cuenta ha sido creada vamos a omitir entonces si se fijan ahora voy a chequear todas las cuentas que tengo creadas y miren ahí donde tengo mi cuenta salvador tengo ahora tengo cuatro cuentas de instagram puedo volver y pasar a mis otras cuentas sin ningún problema si quiero volver a la cuenta salvador simplemente le doy aquí y ya, la cuenta que está arriba Es la cuenta en la, que, en la que yo me encuentro En ese momento Nada señores, vieron qué fácil se crea la cuenta Todas esas cuentas van a estar bajo el mismo Correo y la misma contraseña Desde que ustedes se loguen en Instagram al Se van a loguear al mismo tiempo Todas esas cuentas que están ahí Nada señores, nos vemos la próxima Y vamos a seguir subiendo más videos